Bueno, eh, Mati, presénteme usted la nota que tenemos aquí Estamos acá con unos muchachos Vamos a tener una gran entrevista Nos vienen a saludar del movimiento Sidegast de Argentina ¿Qué tal, ¿Con, quién, ¿Con quién estamos hablando? Acá, Javier Rodríguez Javier. Eh, Joaquín aramendía y Diego Rafa y Diego Rafa bueno, saben qué sabe usted sabe que no sabe? no sé no sé cuénteme ¿qué es yo le voy a contar pero seguramente me equivoco que por, por lo menos para empezar cuénteme tres. qué sabe usted y después seguramente vamos a ver claro vamos a vamos a preguntar a ellos que para algo una serie de tres documentales que, que se emitieron vía web ya hace un hace un tiempo que están que se pueden ver gratuitamente gracias a la, a la internet Bastante cuestionadores, muy profundos en, en algunas críticas hacia un montón de puntos, por ejemplo, como son la, la religión, la economía, eh, la, los medios y un montón de cosas. Que incluso en el último se propone un cambio de paradigma total de, de tipo de sociedad, para con, de una forma de administrar mejor los recursos, de distribuir la riqueza y un montón de otras cosas. Que bueno, desnudan lo que está mal en el mundo Que se está mostrando en un montón de lados últimamente Bien. Hace mucho tiempo Y históricamente va a seguir pasando Mientras se mantenga un determinado tipo de, de sociedad Tres documentales muy interesantes Que recomendamos y sí, altamente que, mirar, que han Son generado, fundamentales para comprender el, el mundo Que han generado nada un, más nada menos. un movimiento y lo, los chicos son parte de no Así quedó Aquí. no se quedó en el, docu, en el documental bueno sino esa es la, es la esencia no claro eh, los así que nos van a contar ahora que nos cuenten ellos, eso. ellos. Dale. bueno así que acá estamos acá estamos eh, bueno representantes de lo que es el eh, movimiento series en Cava se eh, pasé es un movimiento internacional sí. específicamente que surgió a raíz segundo documental eso siempre lo aclaramos, viste. El primero ver, es medio este un, un trabajo catárquico de, de, del autor, que es Peter Joseph. El, el primero es la película, el que trata de la religión, sí, las la la torres gemelas, la, Torre gemelas. Y después, la cuestión conspirativa de los bancos. Sí, este, sí, sí. Que, bueno, fue el que más visto en la historia de Internet, creo que superó el contador de Google de 150 millones de vistas en mm. alrededor de un año. Mm. Así que fue como una bomba que le explotó en la cara al tipo. En fin, vos pensás que lo había hecho para... Este, tocar la marimba en un show musical. Sí, un o sea, muchacho que era que, que estudiaba ¿verdad? era universitario y abandona la carrera y se dedica no, a la música. Terminó de la música. Ah, y bueno, En esa pero... época estaba trabajando este, en la bolsa, así que fíjate se dedicaba ah, a eso. De, de donde adquirió un poco el conocimiento interno de cómo son este, los mecanismos del sistema financiero. Sí. Y el tipo harto quiso hacer un show musical pero poniendo eso y cuando terminó lo colgó en internet y de repente le explotó en la cara 150 millones de vistas. Ah, no sé que eso bien. fue en el 2007, sí. a finales de 2007. Y bueno, a raíz del documental entraron a mandar, che, mirá lo que es esto, es toda una mierda, ¿qué hacemos? Y el tipo dijo, no sé qué mierda hacemos. <risa> claro. Entonces, bueno, ahí surgió la investigación del segundo documental, que es Addendum, y de ahí surge propiamente dicho el movimiento. ¿A qué voy con esto? Que el primer documental en realidad no tiene ninguna correlación con aquello por lo cual aboga el movimiento. Es decir, el sistema de la economía basada en recursos y el mensaje de unite al movimiento cuando termina el segundo documental surge en la segunda película. Entonces todavía tenemos un poco el estigma de, uy, ¿ustedes son los de las conspiraciones? ¿Ustedes son los de las torres gemelas? ¿Ustedes claro, son claro. los que odian a los cristianos? Y digo, no, no, no. O sea, <risa> es verdad, es verdad, es, es que claro. vale aclararlo. Eso nos pasa muchísimo, ¿no? Sí, porque el primero este... incluso es, es muy fuerte, es muy sobre todo los cuestionamientos al cristianismo Ha habido muchas muchas críticas con respecto sí, a eso sí, de hecho, Te pues, metes en Wikipedia y te dice esto ah, Con argumentos falsos y un montón de cosas Que son incomprobables, para, por lo menos para nosotros Ponele, Peter todavía lo defiende O sea, vos podés hablar sí, con vale el... el... no, o sea, A ver, el mensaje de la primera película yo todavía lo mantengo Que es, eh, fíjate que las religiones Se fueron tomando prestadas cosas unas a otras A lo largo de la historia y bueno Sí, por, el, es, sí, por, por el movimiento del sol Recuerdo que claro. todos los 25 de diciembre En realidad es un movimiento solar que se mantiene Históricamente Es de un la, el, de... el primero en un montón de, de, sí, de religiones historia. a lo largo de la historia Algo que comparten todas es que es una antropomorfización De fenómenos naturales no es decir Le estamos claro. dando características humanas a cosas que ocurrieron que, Y eso no es ningún misterio tampoco no, Para ¿no? Las similitudes que hay entre las distintas religiones Fueron por una construcción sociocultural a lo largo del tiempo Ese mensaje se mantiene Independientemente de alguna que otra cosa eh, Que tal vez no estaba de todo clara Después la segunda parte, lo que te dice las torres gemelas fíjate el sistema monetario tiene ciertos mecanismos A través de los cuales funciona Y que hace que la gente quiera mantener su ventaja Diferencial con respecto al resto Y bueno, a veces hace cosas que no corre Responden porque si no este, perdés el estatus social que tenés en algún en algún momento dado. Entonces está diciendo, bueno, prestale atención a los hombres detrás de la cortina ese es el título de la segunda parte y la otra es, bueno, fíjate que los bancos también están tratando de consolidar su poder y lo demás que tampoco es sí, ninguna ciencia vuelvo a las torres gemelas que sí, bueno, bueno, no me acuerdo si es la, la conclusión final pero que demuestra con argumentos bastante sólidos una posible eh, implosión y no un, y no, un, no, un, un auto ataque externo una auto autodestrucción, autodestrucción claro, claro. es la hipótesis del autoatentado yo sinceramente no puedo afirmar otra cosa porque no tengo O sea el argumento es muy convincente lo que sí es cierto es que hay un edificio que se cae solo y lo demás pero por eso, esta es la cuestión. No es relevante para, el, eh, digamos, el movimiento que surgió después, que hace una crítica social muchísimo más profunda, y bueno, a raíz de que él conoce, para responder a la pregunta, che, ¿qué hacemos? Al viejo este, Jack Fresco, eh, el tipo de 95 años, sí. que es el que viene rompiendo con esto de hace casi, no sé, 50, 60 años, y ahí surge el concepto de economía basada en recursos, que es de lo que se trata el movimiento. Es decir, ahí surge formalmente bien. el movimiento y todo lo que quiera hacer Bueno, cuéntenos, esto está abierto para todos los muchachos que han venido Cuéntenos qué es lo que qué es lo que hacen en el movimiento Está bien, listo, generamos movimiento, nosotros somos representantes de, de, de Cava Bueno, ¿y ahora? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Se juntan a debatir? Eh, ¿Viven de una forma distinta? Eh, ¿Cuál es la movida? Bien, hay, que, hay cosas a entender, primero, estamos inmersos en este sistema sociocultural no me importa lo que quieras, estás metido en el sistema Es decir, nosotros estamos abogando por un mundo sin dinero Y viste muchas veces la crítica es Eh, ustedes quieren un mundo sin dinero, y usan plata Y sí Es, es, o sea, es algo si que no, nos que no solo, cosas, no solo no ustedes buena. sufren Sino gran parte de cualquiera Que mantenga una posición crítica de política, sí. social Siempre tiene que romper ese primer, ese, ese primer prejuicio que es, vos sos zurdo, pero, Por supuesto. pero tenés puesto una remera. Y bueno, no es tan fácil, ¿eh? sino que hay que complejizarlo y comprenderlo más en profundidad, tal no, cual. Es una, o sea es una cuestión simple, digamos. Vivimos en este, en es. este sistema y tenemos que vivir, eh, tenemos que subsistir. A, a aislarse de, eh, bajo otro tipo de, de, de, de, de vida sería incluso favorecer más al sistema, sería dejar de, de, de lado todo tipo de combate. Bueno, vivirnos todos en una comunidad autosustentable, si claro. suena hermoso... O sea, el sistema eventualmente te alcanza, porque vuelan todas las centrales nucleares y te, te llegan hasta ahí. Sí. no hay forma. <risa> Ese es el punto. Se eso, te rompe no. una pierna y bueno, eh, con la cura holística tampoco. Sí, este, no se trabajamos trabajar, y se tenemos necesita. sueldos, pero bueno, no te, si haríamos otra cosa, tampoco estaríamos. Si hiciéramos otra cosa, tampoco estaríamos combatiendo. Claro, no, el punto es este: se necesita del sistema de producción que existe, es decir, las fábricas. Lo que estamos hablando es de cambiar la organización social del sistema total a nivel global. O sea, eh, no, es, no es joda lo que estamos diciendo. No, no, ¿no? no, está no, claro, no. Está O sea, claro. nadie dijo que fuera fácil. Eh, sí es importante, no sé si hablamos un poco de qué es una economía bas, eh, basada en recursos y lo demás, pero específicamente, no, no sé nosotros... está muy explicado, muy bien explicado en el tercer documental. No, bueno, pero, pero vamos, vamos a hablar claro, con, los con los oyentes. oyentes. Claro, pero y, bueno, por ahí alguno no lo vio. Quizás si me podés contar un poquito de eso. A no, por ahí sí generamos interés para que sí lo vean. ¿no? Porque también el, el tercer claro. documental dura 2 horas 40. Claro. O sea, sí. no, no, es, no es para cualquiera, o sea, hay que tener ganas. Eh, así que bueno, nosotros tenemos en Mira este documental.com.ar, o sea, más fácil imposible. ¿Mira este documental? <risa> se nos ocurrió porque site Gates, nadie ¿no? sabe cómo tipear, no, no. nos volvimos locos para, para que la gente entendiera. y Después entraba y ponía Sigue con S, se comieron una T se nos ocurrió mira este documental.com.ar. y ahí tenemos este, los tres documentales a partir de los cuales surge el movimiento es más, pusimos uno más cortito que hace un resumen eh, de cuáles fueron bueno, los eventos a nivel histórico, de por qué llegamos a cómo estamos pues digamos, nosotros estamos criticando el sistema monetario no eso se traduce en la implementación más básica es el capitalismo, que es el que está implementado a lo largo de todo el mundo sí. ¿no? pero eh, también decimos el sistema monetario es cualquier sistema que utilice dinero como bien de intercambio ¿no? es decir que, que utilice este mecanismo de labor por dinero por bienes y servicios sí. es decir, que tener que trabajar para que en un papel, aunque sea el cambio En el, en el trueque se obvia el papel, pero tiene que trabajar para que tengan las cosas Y ese es el sistema que opera todo el mundo Sea socialista, sea este, capitalista No importa ¿Por qué es un problema eso? Porque a medida que se automatizan las tareas Es decir, hoy en día ves cualquier publicidad de la serenísima Y no ves bueno, a muchachos cerrando los halles de leche O sea, tienes máquinas automatizadas que hacen todos los procesos Y si menos no estoy diciendo que no va a haber trabajo para nadie sí que donde se necesitaban 250.000 obreros Hoy no necesitas 250.000 ingenieros entonces llega un punto de lo que es el desempleo crítico en el cual, suponete que se mantiene este sistema de producción, ¿no? Entonces vos tenés eh, una industria que fabrica auto, están los coches fabricándose, y vos necesitar que la gente te los compre con dinero, pero si la gente no puede trabajar porque no los está produciendo, ¿cómo obtiene el dinero para comprártelo? De y de es donde empieza ese colapso, que lo que estamos diciendo es que eh, mientras se mantenga este, esta dirección social, eventualmente el sistema va a colapsar y que no vemos una solución dentro del paradigma monetario. Es decir, sí, sí, eh, se, se ve esa crítica, es una... Se comprende, lo, aparte lo, lo, lo bajaste eh, a, a, a para que todos lo entendamos, digamos. Eh, y, y ustedes particularmente, en, digamos, en el, en el movimiento, ¿qué es la, la actividad que realizan? No es una nueva forma de vivir, pero realizan algún tipo de actividad para, para no sé, se me ocurre una charla, debate, tratar de difundir además de, bueno, claro que vienen a la radio para tratar de que el mensaje siga llegando, de, pero alguna actividad que trate de romper con eso o simplemente, bueno, unite eh, y vamos bien. Y bueno, nosotros por ahora, por la, la cantidad de gente, la cantidad de activistas que tenemos en los distintos capítulos, nos estamos eh, estamos digamos en una fase que es educacional eh, y de difusión, eh, para que la mayor cantidad de gente comprenda, entienda, vea las ideas a las que proponemos y bueno y eventualmente llegar a una cierta cantidad de gente que pueda ejercer presión social en algún momento. Yeah. Eh, pero por el momento lo único que podemos hacer al nivel que tenemos de, de organización es eh, de, ¿cómo se llama? Un, ejercer un rol educacional. Claro. Digamos, a nivel internacional el movimiento tiene las que se llaman las tres fases del movimiento son Porque también es, che, es muy lindo el mundo donde todos viven felices y las máquinas producen para nosotros ¿Cómo llegamos de aquí a allá? No, es el, siempre el, la pregunta transicional, ¿no? Es decir, yo vi todos los documentales, estoy de acuerdo en todo lo que decís vos Listo, ¿y, y ahora qué hacemos? Sí. ¿No? Porque es la clase, obvio, ¿no? sí. o sea, yo entiendo esa pregunta, por supuesto Y sin embargo no hay, eh, digamos... Tener la boda de cristal y decir, mira, vamos a hacer tal, tal y tal cosa, haciendo una predicción a futuro de, no sé, 40, 50 años, no podés saber cuáles son todas las variables. Es decir, el, el comunismo está jodiendo con esto hace 150 años y tampoco le sale. y Sin embargo, en, en las distintas, eh, digamos, implementaciones, por ejemplo, el trotskismo, lo que es el marxismo, el leninismo, eh, tuvieron estrategias muy claras, sin embargo, no salieron. Lo que tenemos nosotros son estrategias. Es decir, que no sabes si te van a salir o no, pero además las vas amoldando con el tiempo. Las tres fases del movimiento son, la fase 1 es la fase de difusión. Que la mayor cantidad de gente posible se entere de... Que, de qué se trata una economía basada en recursos Y entienda cómo funciona no, A partir de eso, acumular gente que esté de acuerdo con esta dirección pues si vamos 10 gatos locos a hacer una, una manifestación en el obelisco sí. quiénes son estos o sea, Se necesita una, una masa crítica Y a, además a nivel internacional no, no, no sirve una economía basada en recursos en un país solo lo es importante entender. Después, la segunda fase es organizar esa gente, organizarnos en grupos. Es decir, que es más o menos en el estado que estamos al día de hoy, este, en Cava y en Argentina, sin dejar de necesitar eh, más gente, ¿no? Todavía no somos muchos. Así que es, es mucho esfuerzo que recae sobre poca gente y nos estamos volviendo locos con esto. Este, y bueno, la tercera fase es decir, una vez estando organizados, empezar a generar presión social sobre el sistema. Por dar un ejemplo cualquiera para bajarlo, estamos diciendo qué sé yo, si tuviéramos un, un cierto nivel de, de organización, podríamos decir, bueno, muchachos, en todo el mundo, durante un mes nadie le compra Coca-Cola. ¿Entendés? Por ejemplo. Y, y empezar a hacer, saquen toda la plata de tal banco. O sea, es, eso es una, una medida muy clara que se puede hacer en el sistema, pero necesita un, un estadio de organización que el único que lo provee a nivel internacional es Internet. Claro. Internet hay que protegerla a toda costa, porque es la única herramienta que permite generar cohesión a nivel social claro. internacional, ¿no? Sí, sí, sí. uno de los dos documentales termina con con una propuesta de sacar el dinero todos del banco al mismo tiempo, es el segundo. El segundo, que fueron los primeros enfoques un poco ingenuos este, de Peter, porque vos pensás, vos fomentás en Argentina que todo el mundo saque la plata de, sí, de los bancos, pasó. bueno, eso pasó como espontáneamente. Si vos haces eso, o sea, hay que jugar con ese equilibrio de, bueno, hay que el sistema se tiene que terminar, pero tampoco tan rápido, porque la claro, no, gente la va a pasar muy mal. No hay duda que se termina el sistema si sacamos todo del banco, se, pero es casi inviable, por lo menos allá. Hacerlo justamente espontáneamente al mismo tiempo, digo, no espontáneamente, sino bajo una orden al mismo tiempo, porque hay medidas en contra que se pueden que se pueden sufrir. No, es fácil, porque los que vienen el documental saben que los bancos se, se mueven a través de un sistema que se llama, de es la práctica de reserva fraccionaria. Es decir, los bancos no tienen toda la plata de la gente. No, o sea, no, vienen no. 10 personas y ponen 10 pesos en el banco, y el banco no tiene 100 pesos. El banco se queda con 10 pesos y el resto lo usa para prestar. Porque la gente no saca toda la vez el dinero. Vos sacás mil pesos por una cosa, mil pesos por la otra, pero rara vez vas y extraes toda la vez. Claro. Y la media estadística en Argentina creo que el encaje bancario es del 20%. 40 creo. Eh, bueno, yo tengo entendido que es el 20, después lo corroboramos, es así de fácil. Pero hay un encaje bancario que es el que, bueno, haces el cálculo y ves más o menos cuánto saca la gente. Y para la gran mayoría de los casos funciona. Ahora, por ahí pasó algo raro como en el 2001, la gente dijo, upa me van a meter el corralito y ya todo a la vez. Sí. El corralito, a pesar de que no nos guste, fue una medida necesaria porque llegan a fundir los bancos y en este sistema de la pelotudez en el que vivimos se van a la vez todo el resto de, de los países porque no le pueden cobrar la deuda. Es increíble a qué nivel está entrelazado, no digamos, eh, los distintos países y cómo una estupidez que pasa en un país afecta a todos los demás fíjate cómo empezó a caer Grecia ahora está empezando a arrastrar Italia, está empezando a arrastrar sí, no, Alemania. Mira, Irlanda. Y bueno, y después si ellos no le pagan la deuda a Estados Unidos, Estados Unidos no tiene cómo pagarle su deuda a China y ¿entendés? Sí. el mundo se va a más plata de la que existe. Entonces, eso es lo que decimos, vivimos en un paradigma de crecimiento infinito. Es decir, constantemente para pagar esa deuda que siempre es más grande que la plata que hay, tenés que pedir prestado de nuevo y decir, "Sí, mañana te lo pago." Y después, "Y no, mañana te pago, pero el 10% más." Y mañana te pago el 10% más. Y en algún punto sí, bueno, cuando... lo, lo que tienes ahí es la, los documentales es que explican muy detenidamente este tipo de, de, de, de mecanismos que son muy difíciles de comprender para los que no estudiamos economía. Pero es, está muy bien explicado. Bueno, yo estudio ingeniería. Me interesa, trato de bajarlo a, no, bueno, a ejemplos eso. de Doña Rosa. ¿entendés? Porque claro. En realidad, hay una frase que dice: Si en economía hay algo que no entendés, seguramente te están engañando. Claro. Son cosas súper fáciles. ¿viste? Sí. Y, y con dice... respecto a esta del crecimiento infinito, hay otra frase que dice: Una persona que cree que, cree que algo que crece exponencialmente puede llegar a ser sustentable, tiene que ser un loco o un economista. <risa> bueno, y explica <risa> justamente que el dinero es deuda. Que cada, sí. cada vez que, que se genera un billete, está generando una deuda en algún lado que se termina pagando. Y sabemos claro Por como están acomodadas las cosas, el que lo paga son siempre. Siempre, ponele que, le está, que el dinero no se genera con deuda, pero eventualmente termina en un banco. Y si vos tenés plata, tenés, o sea, si vos no tenés plata y te quieres hacer una casa, tenés que pedir un préstamo con el cual la plata y después tenés que volver un poquito más. Siempre tenés que volver un poco más, que, que ese es interés. Claro. Eh. Eh, dame 100 mil pesos, listo, devuelve 110 mil en 5 meses. Una cosa por el estilo. Ahora, si vos sí tenés plata, tenés tener un millón de dólares, vas y lo pones en un plazo fijo y a vos el banco te paga plata solamente por tener la plata ahí. Hay un mecanismo que a mí me, me, me voló la cabeza cuando lo vi. Y es el mecanismo clarísimo a través del cual por qué los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Si vos tenés plata, haces plata de la plata a través del sí, sistema financiero. Y si vos no tenés plata, tenés que pedirle y al banco y después tenés que pagar más. Es, es Entonces, tremendo, fíjate, vos es una aspiradora de dinero de los ricos a los sí. pobres constantemente. Y esa es el, la peor bueno, Muy característica claro. del sistema monetario, ¿no? que es el sistema financiero. Este a ver, movimiento, eh, sí, a ver, querían agregar alguna cosita más... No, no, un detalle, ¿viste? Hay gente que te dice, eh, el problema es el sistema financiero, ¿entendés? Vos, eh, eliminar el sistema financiero, eh, te quedas con un, con un dinero sin deuda, a través del cual no tengas que siempre estar trabajando y demás, y entonces está todo bien. ¿Entendés? Porque, bueno, la plata de verdad representa, eh, qué sé yo, el país tiene 100 fábricas y produce, no sé, 150 mil pesos en, en elementos, y bueno, el Estado tiene 150 mil pesos. Sí. Es decir, eh, la cantidad de plata que tiene el país Realmente sí. representa su capacidad de producción No, no tenés ese juego de azar de, de los mercados financieros Entonces vos decís, bueno, entonces eso es una manera adecuada Es decir, el problema no es el dinero en sí Sino el sistema financiero Mucha gente dice eso Ahora vos fíjate con esto que decíamos el desempleo tecnológico tenés, vos decís, aun cuando no hubiera dinero eh, Cuando hubiera dinero sin deuda Tenés como los patacones, como esos que tuvimos Que, que nadie sí. le sacaba plata encima Era dinero que no venía la de, del Banco Central este, así todo, cuando empieza a, a, a surgir esto del, del desempleo tecnológico Es decir, esa automatización que constantemente reemplaza al trabajador Uno atrás del otro Llega de un punto, ¿entendés? Los entendés la gente no puede trabajar para adquirir el dinero Para comprar esas cosas que producen esas máquinas Y eso no tiene solución sí, ¿eh? sí, Ni sí, siquiera sí, sí. es suficiente eliminar el sistema financiero Está claro eh, Cuando yo trato de pensar Bueno, a ver, yo soy, estoy escuchando Me, me, me copó la idea yo eh, Qué bueno el movimiento pero me acerco a ustedes y les pregunto, bueno, si es un movimiento que claramente tiene que tener de la difusión mundial para poder funcionar, como ustedes dicen, ¿cómo, ¿cómo ustedes tienen conexión, además de tener internet? Y si hay una cabeza que maneja un, un, un, un centro, algún punto, eh, el creador del movimiento, que es el que baja las líneas, los temas, los tópicos para poder debatir y, y seguir creciendo, o es que ustedes ve, tienen esta visión y eh, después de, en otro lado tienen otra y, la copa, y, y, y, y, y de pronto, qué sé yo, ustedes dicen, vamos a difundir, pero ustedes están difundiendo sus ideas y en otro lado, quizás en dentro del mismo tema, lo ven, pero con ciertas variantes. Ah, y vos lo que te vas es al tema de la toma de decisiones, o sea, la toma de decisiones a nivel del movimiento global se toma siempre por consenso, eh, y consenso racional. Bueno, sí. pues, ahí Con, es consenso una racional. No se que matar gente, no, no. O sea, tenemos cierto <ríe> lineamiento Claro, por eso, se hace bajo consenso racional y siempre, digamos, una de las cosas que tenemos nosotros es que se aplica el método científico a todas las decisiones. O sea, se llega hacia las decisiones en vez de hacerlas por opinión, porque digo yo, a mí me pinta hacer tal cosa y se hace. En principio no, o sea, se hace por consenso racional. Eh, y en principio la, la organización del movimiento siempre es eh, horizontal, o sea, todo el mundo puede participar en el proceso de toma de decisiones, o sea, aún a nivel global. Eh, si bien hay ciertos referentes, en principio no tienen ningún eh, poder real sobre, sobre ninguna decisión. Eh, se me viene a la cabeza, bueno, fresco y Peter en principio. Pero Digamos, si son... lo que uno dice tiene sentido, buenísimo, se hace. Si viene un pibe de abajo un punto y dice, eh, amigo, hagamos tal y tal cosa, y decís, a ver, ¿qué, ¿qué evidencia tenés para soportar lo que decís? Tal y tal, Uh, buenísimo, listo. Esa persona se convierte en un referente. Es el punto. No, no hay una estructura jerárquica. Eh, sí, obviamente, Peter Joseph es el fundador del movimiento porque se le ocurrió a él. Pero, por ejemplo, yo me he dado el lujo de diferir con él varias veces en, este, en las reuniones internacionales Y eso está abierto a debate ¿Y cómo es? Qué? ¿Dónde se dónde quiere? ¿Por Internet? Sí, tenemos este, una herramienta que se manager? llama eh, TeamSpeak Es un programa tipo el Skype, pero grupal Es un chat, pero además tocas el botón y bueno, se te abre el micrófono y hablas Entonces así establecemos reuniones internacionales, latinoamericanas, eh, a nivel nacional Y a veces, de cuando en cuando hacemos, no sé, de los distintos equipos que tenemos decir, La reunión del equipo web para administrar las páginas de, de los distintos capítulos y lo demás o sea, es una estructura de ese tipo. Digamos, como nosotros no le pagamos sueldo a la gente, todo lo que hacemos lo hacemos porque tenemos interés en hacerlo y porque nos parece que es una dirección adecuada. Y bueno, dedicamos el tiempo nuestro y a veces no solo no nos pagan, sino que nos pegan palazos por todos lados. Hay cada asociación del movimiento. Yo por eso dije al principio, la, la película no tiene nada que ver. Ya, pues ya llegamos todo. y decimos, uy, ustedes son los de los reptiles que nos dominan. Y si no, no. ¿Cómo entendiste eso? O sea, el movimiento sigue se trata de la aplicación del método científico a las tomas de decisiones a nivel social. Eso es lo que resume todo de, de lo que se trata del Movimiento 610, y de ahí deriva, bueno, la economía de San recursos es una forma científica de decir si sí, una... hacemos 20 remeras porque me la pidió mi partido político, o no, para ¿cuántas remeras se necesitan? Tantas, listo. ¿Cómo hacemos para producirlas? ¿Tenemos los recursos para eso? Esa es la línea central, fundamental para entender sí, Cómo se manejan los recursos naturales en el mundo Que claro. habría recursos para, para que todos Podamos vivir tranquilamente y sin embargo No están usados, en claro, no. menos científicamente No, no, no, claro, no es el un, método ¿eh? Es una cuestión simple, o sea, vos eh, Sabés que los recursos que tenés En el planeta son suficientes para cubrir Las necesidades de todos los habitantes del planeta Ahora, todo depende De la tecnología que tengas para Poder usar esos recursos de manera eficiente O sea, de, de ahí viene la cuestión Eh... Cuando te cuando te chocás con eh, los sistemas monetarios donde tenés, requerís de crecimiento infinito, ahí te estás chocando con la realidad física, donde no tenés un. no tenés recursos infinitos. Tenés recursos finitos pero suficientes, o sea, administrados de manera eficiente. Por las dudas, ¿quiere decir esto de crecimiento infinito? Quiere decir que, eh, vos viste que, que la moneda se devalúa constantemente, ¿no? Es decir, vos estás fabricando zapatillas a 10 pesos cada una, y vos nunca subís el precio, nunca empezás a fabricar más zapatillas, y eventualmente el resto lo sigue haciendo porque tiene que pagar las deudas siempre crecientes. Ese es el mecanismo sí, sí, sí, claro. clarísimo, ¿entendés? Entonces, si vos no, no vas subiendo los precios, vas contratando más gente, eventualmente dejas de ser competitivo y te vas. ¿Qué implica eso? Hacer cada vez más fábrica, este, hacer que lo que vendés se rompa pronto, ...lo que es el, el mecanismo de la obsolescencia planificada... ...que el, el término académico es ciclo de vida del producto, viste... <risa> ...vos ¿sí estudiantes y dices, bueno, ciclo de vida del producto... ...no, no puede ser muy bueno tu producto... porque ...y cómo vendes la próxima versión... ...entonces ese es el punto, estamos estableciendo un orden social... Eh, ...donde inventamos una abstracción que se llama dinero... ...el dinero no es la cosa, ¿eh? los 10 pesos no son un gorro... ...por ahí te compras un gorro con eso... ...pero pasamos mucho más tiempo administrando esa abstracción mágica, el papelito que no sale más plata, hacer uno de 100 pesos que uno de 2 pesos es un valor acordado que administrando las cosas en sí, y tenés el 40% del mundo viviendo con menos de 2 dólares por día ¿entendés? y vos decís, tenemos los recursos y la tecnología para darle de comer a toda esa gente para construir escuelas, hospitales, casas por todos lados, obvio que los tenemos o sea, no, no, te, no tenemos que llegar al nivel Star Trek por decirlo de alguna sí, manera, sí, sí. Para, para producir eh, bueno, tenemos todo eso, pero ¿y por qué no se hace? porque tenemos plata para todo eso no, ¿y la plata qué? es un invento que sacamos a través de los bancos eso es lo que es una economía, son recursos Administrar los recursos, primero establecer qué se necesita este Cuántos recursos tenemos, es decir Cuánta tierra cultivable, cuánto plomo Cuánto petróleo, lo que sea Y planear concordancia ¿Entendés? Esto se rige a través de los mecanismos de, del sistema de competencia Del, del sistema monetario ¿Entendés? Ah, mucha gente quiere un inodoro de oro Listo, todo el mundo produzca inodoros de oro ¿viste? Y de pronto te quedas sin conductores para hacer los micrófonos Esto que estamos usando De buena conductividad Y se fue todo al inodoro de oro En lugar de para lo que realmente sirve no, es eso, es el capricho, es, es darle valor a, a lo que cada uno desea, a los deseos, lo que quiere en lugar de la necesidad. Sí. La necesidad queda en un plano cuarto, quinto, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, está claro, está, está, está clarísimo. Eh, eh, bueno, le, en este momento vamos a simular que estamos en una de esas reuniones donde se juntan todos ustedes y tienen el botón para hablarle a todos nuestros oyentes que se han copado en la reunión y están ahí escuchando, así que decidan, apretar el botón y díganle un mensaje para que ellos se sumen, no se sumen, cuéntenle lo que ustedes quieran. La reunión termina en un ratito, así que apreten el botón y utilicen el, este mensaje como para cerrar y, y, y hablarle a los oyentes que nos están escuchando. Bueno, tenemos para inventar un par de cosas. Me parece que lo vamos a poner a hablar a Diego que todavía no dijo nada. Estoy pensando... <risa> La tranquila. Me sacate, me sacate. la tranquila. Yo no quiero hablar todo yo, ¿viste? No, Estoy haciendo monólogo hace 20 minutos. No, es fundamental que la gente entienda que el eje de esto es el, es el pensamiento crítico más que nada, ¿no? Es el hecho de cuestionar todo y uno confunde eso con ser desconfiado, ¿viste? ¿Por qué no me crees? No, pero yo no puedo creer las cosas si no tengo los argumentos para... Eso es algo que, que estamos acostumbrados, ¿no? A absorber información y nunca preguntarnos de dónde viene y por eso estamos como estamos también, ¿no? Nunca validamos las cosas, por eso es el método científico lo que es el eje de todo esto, porque es la corroboración constante de lo que nosotros tomamos como realidad y cuestionarlo constantemente para así lograr una superación, digamos, ¿no? de los métodos. Yo tomo como muy buen ejemplo lo de la torre de Mosquera usted que tenía botón, Mosquera, le dije a ellos que tenían el botón, apriételo apretelo. Apretar el botón. Apreténdole él, listo, está bien. Es un botón más Usted es un botón. Toque, toque el botón. Lo de las torres gemelas quizás no es, por, por lo menos para la, lo, lo, lo más urgente, no es tan importante si quién tiró las torres gemelas, por lo menos para nosotros. Pero sí está muy bueno la, la película entender el mecanismo de cómo se puede construir una, una realidad de, de acuerdo a las necesidades de lo que puede ser, no sé, de un gobierno, por ejemplo. Entonces justamente a eso iba a eh, cuestionar, ¿no? Por ahí tampoco, no sé si creerle a, a Peter Joseph o a no sé quién... Pero ver, a ver, averiguar por qué se, se, se, se hizo determinada cosa, investigar y justamente llevar adelante un pensamiento crítico. Le mando un saludo a Faco Molina que está escuchando y dice impresionante, muy bueno, y otros elogios más. Tenemos, tenemos oyente en línea que quiere preguntar. Eh, buenas noches, ¿quién habla? Hola chicos, buenas noches, Matías, ¿cómo están? ¿Qué tal, Matías? ¿De dónde sos? Se también, soy vecino de ustedes. Bueno, un lujazo, Matías. Aquí lo, los chicos se están poniendo el auricular. Calculo que no me querés preguntar a mí qué hice en la semana, querés hablar con ellos. Así que. No, bueno! Eh, eh, si, si querés, pues, ¿Me puedes contar? No pasa no, nada. No, pre Preguntale a ellos, Aprovechalos, dale. Bueno, chicos, buenas noches, gente del movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas. anda eso? Bien, eh, nada, estaba gustando, me pareció muy interesante. Yo había visto las películas y tenía cierto conocimiento. Eh, pero no, tenía un, algunas dudas, sobre todo, eh, quizás si se podía hacer más hincapié en esto de cómo es la toma de decisiones y demás. Y si esto que ustedes proponen, este sistema, eh, le sirve más a la gente que es de clase baja, a la de clase media, a la de clase alta, a todos, a ninguno. Porque, eh, qué sé yo, yo como una persona de clase media digo, ah, mira eso está bueno, me conviene. Pero la gente de clase alta, ¿qué diría? ¿También les conviene? Sí, mira, eh, en realidad esto, esto es, es un avance para todos, de, de clase alta, baja, media, no importa. Porque justamente, por el contrario, con este sistema siempre se beneficia a la gente de clase alta y la clase alta cada vez es más alta y la baja es cada vez más baja. O sea, eso me parece que resulta clarísimo en este sistema a través de los mecanismos que dijimos. Eh, sin embargo, es como que eh, la clase alta, al, al haber esta abstracción que se llama dinero, ¿no? es decir, este, tengo esta cantidad de dinero fija y a través de esta cantidad de dinero... Eh, bueno, es, es todo el dinero que hay en el mundo El mundo se trata de dinero La gente rica piensa que si ellos ceden su dinero Para que la gente pobre, de alguna manera Tenga un pasar mejor este, Bueno, ellos van a tener menos con lo cual subsistir Pero sin embargo, eh, si vos liberás la tecnología Para la gente y no tenga que trabajar Para vivir y todo lo demás, incluso, qué sé yo Hasta Bill Gates podría vivir mejor Vos pensalo de esta manera, vos tenés un montón de plata Y entonces te vas a vivir a tu barrio privado ¿No? De alguna manera Entonces un día salís contento a comprar el pan Y te meten un tiro en la rodilla Porque <risa> la gente está cagada de hambre Entonces vos decís puta esta gente que me viene a pegar un tiro en la rodilla y te das cuenta que si no están todos bien no puedes estar bien vos, cada vez te vas re reduciendo a un lugar cada vez más chico de, del mundo, entonces eso eh, no resulta sencillo de entender, pero si vos liberás la tecnología y dejás que todo el mundo pueda participar y adquirir las cosas que necesita para vivir y subsistir sin necesidad de dinero, eh, las posibilidades aumentan un montón. Fíjate lo que es el software libre, específicamente, donde tenés gente que lo hace porque le gusta, sin un incentivo monetario y produce software muchísimo mejor que le, las empresas pagas. No sé si lo ves. Si vos aplicás lo mismo, la idea del software libre, a la industria en general, es decir, eh, liberar las patentes para que la gente pueda ver cómo se desarrolló tal tecnología, le das acceso a laboratorios para que, para que pueda probar esas cosas, eventualmente, o sea, la tecnología avanza y si la tecnología genera soluciones, provee de abundancia a la gente. Eh, así que sí, esto es algo que mejoraría incluso hasta la vida de Bill Gates, por decirlo de alguna manera. Y la otra parte de la pregunta preguntó cómo es esto de la toma de decisiones, ¿no? Con el método científico. Mm. Y lo que tenemos que entender primero es que los problemas que tenemos son problemas técnicos. O sea, los problemas humanos son los que tenemos todos por igual. Que todos necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos educación, necesitamos refugio. Digamos, y todo eso es lo que la tecnología nos provee. O sea, un político no nos da de comer, son los medios de producción los que nos hacen la comida que nosotros comemos. No, mm. no es un político el que es el, el que purifica el agua, es la, la planta. Depuradora que nosotros fabricamos. Entonces, cuando nos damos cuenta que los problemas son técnicos, perdón que me acerco al micrófono, eh, vos, por ejemplo, cuando tenés un cultivo eh, y vos tenés todos con sensores para saber el pH del agua, si le faltan nutrientes, qué le falta, cuando el sensor dice che, a este cultivo le está faltando agua, por ejemplo, no votamos, che, vamos a regarlo, no. Un sistema automatizado riega automáticamente. Entonces, no es quién toma las decisiones, sino cómo se toman las decisiones. No sé si me estoy explicando. No, sí, sí, se entiende perfectamente. Y después, eh, quizás mi pregunta era un poco escéptica, eh, el nivel de tecnología actual, eh, ¿alcanza para hacer todo esto o faltan algunos años de investigación o no, de desarrollo? No, mira, aunque sea un nivel mínimo, es decir, un nivel mínimo es bastante, por ejemplo, para ofrecer transporte, comida, alimento y entretenimiento a toda la población existe. Eh, la Organización Mundial de la Salud, ya, este, de, de alguna manera está ahí en la página, puedes chequearlo, se puede producir alimento para alimentar todo el mundo y más, eso eh, está dentro de las estadísticas. Por otra parte es muy sencillo verlo, porque fíjate, si vos tenés una fábrica de coches, eso ¿eh? no sé, Chevrolet de cualquiera, no sé, una fábrica de autos, y vos tenés la capacidad de producir, no sé, mil autos al mes, pero solamente en el mercado podés vender 80, los tipos restringen su capacidad de producción para acomodarla a cuánta demanda tienen. Es decir, las fábricas pueden estar operando las 24 horas del día, los 365 días del año, este, constantemente, sin embargo no lo hacen porque el mercado es el que determina. O sea, no importa si la gente necesita un coche, importa si la gente lo puede pagar. Entonces a ese nivel tenemos la capacidad de producción para hacer todo eso y mucho más. Eh, de hecho se hace, vos fijate lo que fue en el 2001, ¿no? que nadie tenía plata, no, no podía acceder a esa plata, y sin embargo las cosas estaban en los supermercados, estaban todas las cosas ahí. Entonces vos decís, pero ahí está mi ventilador, está el televisor que necesito, y no tenía esa plata. Eh, de eso se trata la economía de los recursos. Hoy podemos producir para todo el mundo. Es más, si no estuviéramos metidos en, en lo que es este, este mecanismo de la obsolescencia programada, eh, no tendríamos que... Tirar el 80% de los celulares que hubieron en existencia en el mundo Harías uno que fuera fácilmente actualizable ¿entendés? Si le vas cambiando el software eh, eh, A partir de ingeniería electrónica Podés poner algo como el USB ¿Entendés que es universal? Cuando salió el USB Antes tenía viste un puerto de impresor Otro puerto para esta cosa la otra De pronto eres todo USB Y vas actualizando tu computadora Le puedes agregar funcionalidad en dos segundos Eso podría estar en los celulares de hace rato Sin embargo estamos llenando de basura el planeta completo Porque sacás un celular después, Un par de años más tarde sacás la nueva versión Aunque ya la tenés ¿Entendés? para poder continuar vendiendo entonces de esa manera podrías tener un montón de esas cosas hoy seguramente. Sí, bueno, de hecho hoy en día ya, ya, se han, ya se han fabricado más celulares que habitantes en el mundo sí. <ríe> <ríe> lo cual o sea, no es un detalle o sea, se no es un detalle menor y hay un montón de tecnologías que incluso para hacer de casas o cosas por el estilo que se, se pueden hacer de forma automatizada, pero simplemente los tipos no, no lograron hacer el prototipo a escala real simplemente porque no tienen dinero, o sea, no tienen el, los fondos para lograrlo. Pero hay, por ejemplo, hay un robot muy interesante que puede hacer una casa en un día. Eh, con Inclusive con eh, tendido eléctrico y con cañería de agua y todo Y casi sin desperdicio, ¿no? Y casi justo sin desperdicio eh, Ese dato me sirve para la otra pregunta Una es que esté todo automatizado Y la gente no tenga que estar, digamos, obligada a trabajar Por eso como vos decías recién de... Trabajan por la plata y la plata por los bienes y los servicios. Sí. ¿La gente se dedicaría a hacer nada, a hacer otras cosas? Digamos que ¿Qué pasaría con todo ese tiempo libre que nos queda? Claro, ah, la cuestión del incentivo, ¿no? Algo así. Es decir, bueno, eh, mucha gente dice, bueno, si no hubiera dinero, nadie haría nada, ¿no? Es decir, hay que obligar a la gente a trabajar porque somos todos perezosos por naturaleza, ¿entendés? El ser humano es vago, es malo, es competitivo por naturaleza. Y esas son cuestiones que se adquieren de, de la sociedad, ¿no? Vos agarras un pibe, y lo tirás al medio de la jungla y si no se muere, porque se lo come un león. Este, el pibe no va a tener lenguaje, no va a tener religión no va a tener partido político, no importa entonces eh, eh, quería atacar esa cuestión de, de, de la naturaleza humana que en general está embebida en muchos de nosotros porque es lo que nos dicen desde chicos para que hagamos la tarea, para que no nos coma el cuco claro, digamos, ¿qué pasa con no sé eh, no hay dinero o sea que nadie le paga a la policía y quién cuida mis cosas o quién cuida el televisor que saqué del centro de distribución y ese tipo de cosas ¿Cómo, cómo se manejaría eso? Claro, vos fijate, en una economía basada en recursos, eh, ¿por porque este es el chiste, ahí yo cuento mi historia a mi me afanaron siete estéreos del coche, ¿entendés? Eh, siete <risa> siete <risa> no joda. entonces primero me compré el que me gustó, después me compré uno de cassette, después tirando todo el cará... y después un día dije pucha la única forma que no me roben el estéreo es no tener estéreo y nunca más tuve estéreo <risa> ¿Viste? después me pregunté Che y cómo hago para tener música sin un estéreo y puse una potencia atrás y saqué un cable y bueno, le enchufo, no sé, el celular y pongo música ahí Pero otra forma sería de que nadie me robe el estéreo Es que cada uno tenga acceso a su estéreo Entonces si vos llegás a un nivel suficiente de producción Para que todo el mundo de alguna manera pueda tener su propio estéreo ¿Para qué te lo van a robar? Es decir, el incentivo para salir a fanar desaparece y dejás de requerir policía para que te cuide Digamos y... que es más fácil ir a buscarlo al supermercado gratuito Que de robarlo frente romper la ventana Pero por supuesto por, por sacarlo de otra manera, mira, pensarlo así. Hoy en día un tipo viene y se afana un coche de este 2.300, eh, qué sé yo, 23.000 pesos. No, igual, bueno, es que es un cincuenta sí, 150.000 dólares, ¿entendés? Entonces el tipo lo agarran, lo meten en cana y al Estado le cuestan 1.300.000 dólares al año para mantenerlo ahí. Dale el auto. A hasta así <risa> te sale más barato darle el auto en el sistema. Es siempre más barato darle a la gente las cosas que necesita que bancar las consecuencias de lo que hacen con justa razón. Cuando no tienen posibilidad de, de acceder a los bienes que necesitan para vivir. Entonces, entonces eh, en, en el sentido del tiempo libre, lo podrías usar para lo que te guste. Eh, ¿Te gusta tirarte en paracaídas, viajar por el mundo, estudiar ingeniería? A mí me gusta. Está la idea de que entonces, a nadie le gusta hacer circuito. Hay gente que le encanta hacer circuito. Entonces, a mí me gusta... Software... También. Software. Fíjate lo que es el software libre. Habría, uh -huh. Tendrías 10 millones de cosas para hacer. ¿Cómo sabes si que no te gusta la, la mecánica cuántica si nunca la viste? ¿Cómo sabes si que no te gusta tirarte en paracaídas Por el contrario, las posibilidades se abren y podés hacer cualquier cosa. Hoy en día no sé todas esas cosas porque te salen plata. Bueno, eh, justamente... No mi pregunta era porque yo hago voluntariado y nadie me paga, obviamente, porque es un voluntariado. Entonces eh, está esa media esa noción de que si no te pagan no sales de tu casa. Pero en ese punto yo sé por mi experiencia de vida que no es así. Claro. Ah. además pensá, perdón, cuando eras chico, eh, todo lo, lo que querías hacer y vos ibas, investigabas, jugabas y veías que había abajo de la tierra y nadie te pagaba por hacerlo, Era vos eras claro. chico y querías saber de qué estaba hecho el mundo y entraste al colegio y te dijeron no, esto es así, vos tenés que aprender esto porque tu futuro va a ser esto, esto, y así es como terminamos nosotros ahora. Digamos El incentivo cambió porque cambió nuestra, nuestro entorno, nos fueron diciendo que era de cierta forma y no como nosotros creíamos antes cuando éramos más puros por así decirlo que no estábamos tan embebidos en, en esta cultura. Sí. Ma Matías, eh, Matías tu nombre, ¿verdad? Sí. Eh, te agradecemos mucho, de verdad que. Vale. No eh, te preguntas sería si dale. hay un lugar donde eso se junta, para ir quizás a hablar esto personalmente. ¿Tiene alguna reunión, algo de ese tipo de cosas? Tenés o, que tener ¿todos un todos botón. Tenés que tener un <risa> botón. No tenés un, el botón fuiste. No, el, no hay el botón. <risa> <risa> eche, eche, eche. El y tenés que pasar el ritual de iniciación, viste, tenemos una cabra. <risa> <risa> No, no. <ríe> Encontramos, este, bueno, nos ofrecieron un centro cultural en, eh, allá cerca. ¿no? ¿Qué barrio es? Es este, los eh, colegiales. Es La Croce y, y Córdoba. Eh, ah, okay. ¿La, okay. la Croce y Álvarez Thomas. Eh, sí, Córdoba y Álvarez Thomas. Y ahí nos estamos juntando con prácticamente todos los domingos. Eh, una vez por mes hacemos un foro urbano. Este, que es un evento de se da alguna charla y después debatimos las, las ideas del movimiento, justamente para que la gente pueda diferir y tomar contacto con nosotros y decirnos todo lo que dicen está todo mal. Bueno, ok, ¿por qué? Dice mal debate. Tal cual. Este, y bueno, en safegastcaba.com.ar es donde es, es la página oficial del capítulo de, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí publicamos cada vez que hay una reunión, cada vez que hay un foro urbano. Así que si se registran ahí, eh, lo que tienen es, bueno, les llegan los mails masivos con este, bueno, los eventos y todo lo demás. ¡Listo, Mati! Bueno, chicos, eh, les agradezco y muy bueno el programa. Gracias, viejo, de verdad. Bueno, eh. Un abrazo, ¿Eh? un abrazo pues grande. Chao. Bueno a eso feliz. les tomamos el programa, los sí, chicos. Yo, a ver, me cover, ¿no? parece genial, nosotros estamos muy, muy metidos, así que... Eh, fue fue un espectáculo, lo, nos encanta que lo, los oyentes también participen Y esto es cosas que pasan, eh hablamos con con músicos de Rosario, hablamos con músicos de Córdoba Allí escuchamos música en vivo también estuvimos de todo el día de hoy, hemos hablado con nuestro compañero Pedro Rosenblatt De, de las redes sociales y de todo lo que ha sucedido esta semana Usted mosquera con el fútbol, bueno, hay, hay, hay de todo, el uruguayo con su humor y, sí, sí. y, y, demás, y Artistas. demás Artistas U a ustedes les agradezco de verdad la gentileza, primero esperarnos después de quedarse un rato más charlando con nosotros, eh, no se crean que no los vamos a volver a invitar porque como ven no tenemos cara de horto, estamos contentos de que nos no, hayamos pasado horario, así que eh, pronto los vamos a, a invitar de nuevo para seguir charlando y, y profundizando esta charla que hemos comenzado. ¿sí?